A realizar el tradicional corte de cinta. Vamos a la foto. De esta manera entonces era oficialmente inaugurado el nuevo gimnasio deportivo de la Universidad Nacional de Río Es una gran obra, estamos muy orgullosos de poder haberla conseguido. Eh, y bueno, sí, anteriormente existía lo que era el playón deportivo. Eh, hoy en día tenemos unas instalaciones cubiertas con vestuarios, con baños, eh, como pueden ver sobre la izquierda tenemos el gimnasio con las herramientas eh, pertinentes para hacer la práctica de, de, de, de aerobics también y, y bueno, eh, se puede hacer deporte tanto de handball, volei, básquet, estamos muy contentos y esperemos poder eh, aprovechar esta, esta oportunidad que nos dio el Ministerio de Educación y, y hacer un, eh, sacar el mayor provecho deportivamente. En la formación de profesionales tenemos que pensar que tiene que haber una elevada calidad académica, pero también tenemos que formar eh, ciudadanos íntegros con valores y creo que el deporte es una de las formas de poder llegar a los jóvenes eh, acercándole valores propios de las características deportivas. Hoy estamos acá en un, en un eh, gimnasio polifuncional que, tiene, que está inaugurando la universidad eh, se entiende también que todo esto no tiene sentido sin la inclusión. No tiene sentido sin el desarrollo, desarrollo real de todos y cada uno de los argentinos. Al contar con infraestructura, porque ahora vamos a tener este gimnasio y también el de Oro Verde, lo mismo se está proyectando de Gualeguaychú y un, por ahora es un playón en el Concierto de Uruguay, pero pensamos que de allí también vamos a tener gimnasios en todas las dependencias. Esto nos va a permitir a nosotros generar una política en relación al sector estudiantil, una política integral de preventiva en la salud, en términos de alimentación, de contención social y un deporte inclusivo. Un deporte inclusivo que ayude a los jóvenes que tienen dificultades en integrarse a la vida comunitaria que eh, a través del deporte se constituya como una herramienta para solucionar ese problema.